Juan José Rosario, exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD por la provincia de Duarte, al ser cuestionado sobre la situación política del país, manifestó lo siguiente. Mira, desde el punto de vista, hay en estos momentos muchas convulsiones. El tema de los combustibles es un tema que está golpeando seriamente la República Dominicana, porque este país no produce petróleo. ...y tiene el problema que tiene una carga impositiva de alguna manera al petróleo... ...y hay mucha dificultad desde ese punto de vista... ...pero en sentido general el país tiene estabilidad económica... ...el país sigue creciendo y desde el punto de vista político... ...estamos esperando que las cosas se defina. Sobre posibles aspiraciones en este municipio expresó... Mira, al yo tomar la decisión hace alrededor de tres meses... ...de apoyar a Leonel Fernández... ...postergué... ...lo personal... ...lo digo que no es que elimine esa decisión... ...y en enero, febrero... ...nosotros estaremos determinando... ...conjuntamente con mi partido, lo que vamos a hacer... ...lo que yo no estoy es en desangrarme... ...en un proceso interno... ...que genera heridas... ...y situaciones sumamente difíciles... ...si hay la necesidad... ...de que yo sea el candidato a la alcaldía... ...o el candidato a la senaduría... ...de esta provincia... Entonces nosotros lo vamos a asumir. Ahora, cuando yo termine con usted, voy a Hostos. Y estoy trabajando como la hormiga, todos los días en la calle. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.